¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y seguimos con la tercera parte de la demo especial de Pokémon Sol y Luna. Vamos a seguir buscando los Jammoor, que eran cuatro. Ahí noto un Pokémon, pues vamos para allá, ya que estamos. Pulso A. Vamos a encender el Pokévisor. Esto es mucho más rápido, antes tardé un poquito más, ahora no lo voy a leer. ¡Uy! llamo. Ahí. Centradito, para que tú veas. <risa> Se asustó y ya estaba... Lanzada. Venga, otro ya mó. Quedamos con un tajo ahí. Un tajo bueno de esto. Nos lo cargaríamos. Mira, dice Xuriken de agua. Sería poco eficaz. Golpe aéreo eficaz y esta es un brío eficaz. Venga, vamos a un golpe aéreo. Así de uno me lo cargo. ¡Uy, casi! Pues nada, vamos a por otro. Que tampoco hizo. No me hizo gran cosa. ¡Sas! Otro ya hemos fuera. Muy sencilla, ¿no? La. La misión que te ponen. ¿Has fotografiado dos Pokémon? ¿Eso so fue? ¿Seguro que aún puedes sacar alguna foto más? ¿Sí? ¿Has perdido el rastro de Yamó. Mira que estoy por aquí ¡Uy! ¡Venga! ¡Otro llamó! ¡Venga! Sipi. Hostia. Ese no es Qué rápido va. Saca. Hakamo se ha asustado y se ha lanzado sobre ti. Uy, mi madre. Ya está algo más, Jungo. Esta es la evolución de Yamo-O La primera. Hay otra más. Nivel 30 eh, Suriken de agua, venga No creo que se lo cargue, porque tiene que ser más fuerte ¡Lol! ¡Qué poco! Cara de susto Uy Sí, la verdad, la cara que tiene asusta mucho Baja la velocidad Me atajo un brío Dios, ni así, ¿eh? Joder. Dale, me está bajando la velocidad para atacar el primero, el cabrón. Pues, ¿sabes qué te digo? Golpe aéreo. Pero este Greninja es súper rápido, ¿eh? ¡Sasca! Es súper eficaz, dice. Es súper eficaz. ¡Me falta uno! ¡Haka! ¡Hakaburra! Pues nada, vamos para allí. A ver, por aquí no hay nada. No. Venga, vamos. Vamos al peligro. Sí, señor. Vamos ante el peligro. Y yo no veo nada. Es difícil apretar a... Que no sé si hay objetos por aquí Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieren encender el Pokévisor? Venga hey, Yo no veo ¡Uy! Está ahí ¿No hay ninguno más? Vale, pues uno Venga, en el centro justo Saco la foto ¡Ostras! Coño, ¡Oh, qué grande. <risa> ¡Haka! Burra. El Hakamo dominante. Terreta. Coño, los famosos Pokémon dominantes. O sea, este es fuerte de cojones. ¿eh? Mm, mira. Es súper eficaz, así que golpe aéreo. Uy, pero con dos se lo carga. Aligerar. Sobre la ciudad. Y llama a un aliado. Oh, un Rockroof. Vale, entonces lo, los Pokémon dominantes llaman a aliados. Pues venga, vamos a hacer un Suriken de agua al Rockroof. Rock. Ya, este, pero este es un combate un poco dos contra uno, ¿no? Un poco descompensado. ¡Ah, coño! ¡Claro! Ahora funciona la, la habilidad. ¡Claro! Está <risa> preparado para eso, ¿eh? ¡Ahí está el Greninjas! Golpe de cabeza. ¡Uy! Bueno Tampoco es que haya perdido mucho Bueno, vamos a usar un sur, sur, Suriken de agua Porque sube la El valor del ataque Al tenerlo como ninjas Como greninjas Eso no es que subiera mucho el ataque ¿eh? Me han engañado Uy, tres Mira tú Tres golpes y ligera. Uy. Y se ataca ahora primero, ¿qué? O si llama a otro, ¿qué dice? Uf, qué miedo. Bien, ya está. ¡Fuera! ¡Chao! Oh, Como dice una de mi trabajo, hasta Nunky. Ah, no, solo dice Silenia. ¿Cómo dice la de mi trabajo? Mmm. Besis. <ríe> Bien. Mira, que el ninja el 37. Os, os, os, os, os. os. Vale. Has derrotado al Hakamo oh, dominante. ¡Yuhu! ¡Sas ¡Sascasas! Ahí viene Kukui. ¡Qué fuerte, Sun! Has derrotado al Pokémon dominante, nada menos. Tú, nada menos, tu equipo y tú sois formidable. Y con la que, la, y con la que la, le has sacado, ya tienes las cuatro fotos que te pedí. Ah, sí, prueba superada. Enhorabuena, Zoom. Como premio te voy a entregar esta pulsera Z. ¡Yuhu! Perfecto. Y como no, la pulsera eh, se, se quedaría coja sin esto. Un Cristal Z. El Electrostal Z. Para Pikachu, me imagino. Esta la acabo de entregar. Te permiten lanzar unos movimientos poderosísimos. Los movimientos Z. Zoom. ¡Anda! Una pulsera Z. Es lo que ha superado... Eso es que ha superado la prueba, ¿eh? Felicidades. Ahora veremos si te ha servido de algo. Mira quién viene por ahí. ¿Quién? Oh, otra vez los del school. Madre mía. Los jungos. Estos sí que son jungos. Es que cuando te di la poción no me di cuenta de que era la última que tenía. Pensé que los lo despistaría si venía aquí. Pero los tíos me han seguido. Ahí viene la jefa. ¿Vos? Petunia, o como quiera que se llame esta tía Francine Soy Francine, la comandante del Team School. ¿Y tú eres el tal Zun, eh? Oye, pues tiene pinta de apañado <risa> esta es la de gran hermano <risa> Pero jefa, ¿no habíamos quedado en que iba a, matar a, a meterle caña al renacuajo este? Lo que nos faltaba esto ya es el colmo, por el amor de Dito. <risa> no, no pase de nosotros. El amor de Dito. Uh, Dito da mucho amor. Muy bien, déjamelo a mí. Al fin y al cabo es mi trabajo como comandante defender a los tontacos de mis reclutas. No te preocupes, Zoom. Ahora el Pikachu que te preste puedes desatar toda la fuerza del poder Z. Pero solo puedes hacerlo una vez por combate. Que lo sepas. ¿Te enfrentarás a Francine con el shuriken de agua de tu Greninja ¿O con el poder Z de mi Pikachu? Tú decides. Y, si estoy y si yo estoy dese deseando verlo. Yo creo que voy a utilizar el, el ataque Z. ¿Qué? ¿Dando consejitos? Pues ahí va uno. Agárrate que vienen curvas, chaval. ¡Chaval! Mi Pokémon se va a comer al tuyo, con. Papá, ni poder Zeta ni gaita. Pues vale, hija mía. Team School. La comandante School Francine te desafía. Uh, un Golbat. Y a Pikachu, hola, con movimiento Z se lo carga así, así, así volando. A ver, es luchar. Poder Z. Y te da a elegir Gigavoltio Destructor. Perfecto. Venga, vamos ahí a bailar. Power, power, power Ranger. Una mezcla entre Power Ranger y. Y. Y, y, y Dragon Ball. Gigavoltio Destructor. Coño, pues la dimensión esta que te cagas, ¿eh? Toma Golbat, desaparece, hijo mío. ¿Qué, Francine? ¿Te gustó? Va, habrá que admitir la derrota. Vaya, vaya, y dices que te llamas Sun, ¿no? Pues sí que eres apañado, sí. La próxima vez no te lo voy a poner tan fácil. Serás tú quien muerda el porbo. Y si te digo la verdad, estoy deseando que llegue ese momento. Que no se te suba la cabeza, que la jefa está dando una oportunidad para por ser nueva aquí, eh, que lo sepas. Jefa, espere, Francine, no me sean sin, ¡Asín! <ríe> ansin, <ríe> como dicen aquí en algunos barrios chungos, ansin. Un combate excelente, Sun. Y ahora, si no te importa, devuélveme a mi Pikachu, que lo tengo. que le tengo mucho aprecio. Oh, qué pena, no me lo voy a llevar. Oh, eres una pasada, Sun. As, así es. Has sabido extraer todo el potencial de tu equipo en una exhibición de movimientos, magistral. Sun, tienes madera de, para convertirte en un entrenador formidable, te lo digo yo. Pues yo no seré menos, me esforzaré para ser el mejor. Así se habla. Lo que tendríais que hacer vosotros dos es aprovechar el recorrido insular para entrenar al máximo. Oye, Sun, ahora que has terminado las pruebas, ven que te llevo a la tienda de más De de, de, de, de eso mismo. Una idea fantástica. Y mira, como regalo de bienvenida, hoy invito yo. ¡Qué guay! Me... Pues venga, me... Ugh. Pues que venga también la madre de Zoom. Eh, ya va Tilo ya enlazando a la madre de Zoom con Kukui. ¡Viva! Me voy a poner la, san la sandá. Digo, las botas. La, bota, la sandalias ¡Ay! ¡Qué chiste más malo! Tilo es de los míos. Dicen chistes malísimos. ¡Oh! Uy, esa es nueva Y ese es nuevo Y esa Esa no, esa la conocemos todo el mundo ya Uy, pues han habido algo Algo ahí que, que, que eso no estaba antes Está muy bien La verdad, muchas más aventuras En la versión completa de los juegos Claro, claro, por supuesto Of course Disponible en noviembre del 2016 Sol y luna el día 23 de noviembre, para ser más exactos. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, creo. Pues sí, vamos a irlo dejando por aquí, espero que les haya gustado. Si es así, denle like y creo que va a haber una cuarta entrega. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!